Vámonos, eh, señores, vámonos inmediatamente a nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña Dionisio Ortega, que es director del Distrito Educativo. Con él vamos a conversar acerca del reintegro de alumnos y docentes en el segundo semestre de docencia del año correspondiente a los primeros meses verdad, del año 2022. Como todos ustedes saben, ha habido una... Un, una digamos, unas cartas epistolares entre ADP y el ministerio, uno que quiere regresar a las aulas y el otro que dice que no es prudente producto de los niveles de contagio que estamos teniendo con el COVID-19. Así es que Dionisio, buenos días. Sí, buenos buenos días. días, buenos días, Salud. buenos días amados, Francis y el Jan. Un placer. Un placer saludar también a toda la comunidad educativa que nos sigue en el día de hoy en este maravilloso programa. Cómo no, vamos a ver cuál es la posición de ustedes, sobre todo la posición digamos oficial por ser tu director de distrito y por ende un funcionario del ministerio con relación a este tema de no volver a las aulas o de volver a las aulas. Bien, nosotros como director del distrito en <coughs> la jurisdicción que nos corresponde representamos el ministerio de educación. Por ende llamamos a la docencia porque en las escuelas no hay covid ¿En las la escuelas? En las escuelas no hay COVID. Se, no se, han dado un dato distinto de que hay un reporte de maestros importantes que presentan ya síntomas y otros que ya están diagnosticados con COVID. Y una proporción de estudiantes. Se contrasta lo que usted dice ahora con lo que tenemos de información. Bien, eh... La sociedad dominicana, no la sociedad dominicana, el mundo está sometido bajo esta ola de Omicron que nos eh, azota. Por ende, eh, maestros, estudiantes, padres, están siendo afectados por esta situación, que es un virus gripal, que a todos, de una forma u otra, nos da frecuentemente. Por lo que no debemos de temerle, porque la letalidad de este virus no es eh, alta, es mínima, mínima, muy baja. Eh, ¿qué distrito dirige usted? Eh? Yoricio. 0, 0706. 0706. ¿Cuál fue eh, la, la participación tanto de, de maestros como de estudiantes en el día de ayer y, y hoy mismo? Bien, mira, la, la matrícula en el día de ayer, eh, nosotros tuvimos unos 307 estudiantes de manera virtual en el colegio Pedro Francisco Bono, que es un colegio que pertenece al sector público. Lo demás... Eh, centros educativos, pues la presencia de docentes y estudiantes fue nula por el llamado de la ADP. De la ADP. Mira, bien, eh, mira está con nosotros, yo vi en con el perdón, Twitter. Francis, antes de que tú continúes, está ¿Sí? con nosotros Francisco Maggi, quien es el representante Mayí, de estás? la asociación bien, bien, de estudiante. padres, madres y amigos de la escuela. Uh -huh. Con él también vamos a conversar con relación a este asunto. De... Francisco Maggi. Mira, Adelante. yo te, te quería comentar, o quiero comentar, que me inscribí en un tweet de una persona que decía que más que verse como que el ADP tuerce el brazo al Miner, es la realidad que ha torcido el brazo al Miner. Y la realidad es que el COVID ha afectado de forma que a la gente, entiendo yo, no ha mandado a sus hijos a la escuela, una sí. parte. Mira, la, la realidad es que sí tenemos un rebrote de, de COVID, que no podemos hacernos los ciegos ante este rebrote, pero la, quien está capacitado para mandar a suspender docencia por situaciones de salud es Salud Pública y el Gabinete de Salud que está en el Ministerio de Educación y han hecho el llamado a clases presenciales. Entonces creo que la ADP debe valorar su posición porque son muchos los padres. Que necesitan tener sus hijos en las escuelas para poder ejercer su, su trabajo. Y el pan de la enseñanza se está perdiendo por una posición política de la ADP. Bien, eh, una pregunta al señor Francisco Mayí, con, con el perdón tuyo, Dionisio. Eh, como representante de eh, la asociación ¿no? de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a volver o no volver a las aulas en, este, en esta segunda fase del año lectivo, 21-22? Muy buenos días. Eh, gracias por la oportunidad sí, en su nombre, programa. Eh, realmente, la Asociación de Padre, Madre y Amigos de la Escuela eh, respetamos eh, el dispositivo que, que el Comité Ejecutivo de la ADP ha determinado en una rueda de prensa ...de no volver a docencia hasta el 31 de este mes de enero... Eh, respetamos esa, esa decisión pero eh, más no la compartimos... ...y estamos totalmente opuestas a ella... ...porque eh, no se, no se... ...realmente para nosotros no se comparece con, con la realidad actual... Eh, ...ustedes recordarán que después de, de, de, de la docencia virtual... Eh, retornamos a la, a la docencia semipresencial y eh, en esos momentos el nivel del COVID-19 estaba prácticamente en su más alta expresión, eh, más sin embargo se tomaron todas las medidas de salud eh, y los protocolos se respetaron al pie de la letra, como diríamos, y todo salió con éxito. Entonces, en, la, en los actuales momentos eh, no vemos realmente eh, las motivaciones de la ADP de, a ese llamado a su personal docente a sus miembros de su directiva a no asistir a las clases porque realmente eh, como decía el director Dionisio no existe actualmente una letalidad eh, de esta variante que tenemos actualmente como la del COVID-19 eh, disculpe señor Mayí pero es que nunca hemos tenido niveles de contagio como los que tenemos ahora estamos hablando de cifras récords eh, estamos hablando de 2.800, 5.000, 6.000 y que ayer rondamos los casi los 7.000 contagiados. Nunca habíamos tenido eh, cifras de ese en, en nivel. Realmente nosotros eh, tenemos nuestra reserva en la sociedad de padres en cuanto a ese levantamiento que hace el ADP. No, no, estamos hablando, utilizando los datos de salud pública. Eh, no, del ADP nosotros no tenemos datos oficiales de manera directa, más que lo que ellos dicen, pero no son datos científicos, pero sí los datos que emite salud pública habla de de ayer unos seis mil, casi siete mil contagiados nuevos. sí, sí, precisamente. Nosotros no negamos eh, los contagios que hay, pero como decía el director Dionisio, y basado en lo mismo de salud pública, eh, prácticamente eh, es una gripe contagiosa, fuerte, pero contagiosa. Vuelvo y repito, no tiene incluso los síntomas, los síntomas graves del COVID-19, eh, y no tiene tampoco la, la letalidad ni mortalidad del COVID-19, esta variante que actualmente nos está afectando. Si sí, no vemos realmente eh, eh, una, una, una, una, una fuerte, vamos a decir, eh, un contagio que realmente amerite, no, no, no, la, no la presencia o la semipresencia, de los, de los estudiantes, además, además eh, recordarle que, que el COVID ahora mismo está en su más mínima expresión gracias a la, a la conciencia que ha tomado la población sobre vacunarse, el personal docente incluso está eh, ya prácticamente casi en un 100% vacunado, su personal administrativo de las escuelas y tenemos un gran número incluso de estudiantes vacunados ya y se están tomando todos los protocolos de salud, entonces si como decía el director Dionisio, si el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud del Ministerio de Educación eh, evaluaron y recomiendan asistir a clases sin ningún problema, entonces nosotros en la sociedad de padres pues nos basamos a lo que diga el Ministerio de Salud. Sin embargo, la sociedad de infectología les recomendó al gobierno que pospusiera el, rein, el reinicio del año escolar que son básicamente los especialistas del área eh, eh, de manera específica y no fueron escuchados. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, en, en ese sentido eh, eh, diríamos que hay una, una, una contradicción eh, realmente entre, entre dos sectores de salud, pero nosotros respetamos realmente lo que emana el Ministerio de Salud Pública realmente. Yo eh, eh, diría, hay una, una, una posición este, muy muy categórica, una expresión más bien muy categórica tuya, de que en la escuela no hay COVID. Siendo el COVID una enfermedad que se combate con higiene, siendo el COVID una enfermedad que se combate siendo precavido, estará la escuela nuestra en condiciones eh, para que los niveles de higiene requeridos y necesarios para combatir la, la, la, el virus, eh, y, ¿Y los protocolos realmente se cumplan? Nosotros aplicamos un protocolo uh -huh. en el cual se mantuvo en el tiempo de presencialidad en las escuelas por debajo de un 1.0% el, el contagio dentro de las escuelas. Eh, todos los centros educativos están eh, dotados de materiales de bioseguridad y se lleva a cabo eh, desde la puerta hasta los espacios de, del centro, la higienización para que el contagio sea mínimo dentro de las escuelas. Hay más contagio en los colmadones, en la calle, en los parques, donde quiera que los niños interactúan que en los centros educativos. ¿Cómo saben ustedes Ustedes hicieron pruebas aleatorias porque mis hijas están en un centro eh, privado y nunca le hicieron pruebas. O sea, nunca, nunca yo recibí información de que le iban a hacer algún tipo de prueba. Es decir, no veíamos nosotros en las escuelas algún tipo de, de protocolo que, le, que hiciera algún tipo de levantamiento. Era nosotros, conjuntamente con Salud Pública, mantenemos frecuentemente eh, en los centros educativos la, colocando la vacuna y haciendo prueba también a todo el personal de los centros educativos, donde quiera que sale una persona infectada. En ese sentido, eh, tuvimos centros que salieron uno o dos. Docente infectado con COVID, se le practicó la prueba a todo el personal, incluyendo los estudiantes. Y, y fue muy mínima la positividad dentro del centro, aún saliendo uno o dos maestros contagiados. Mira, yo creo que ambos, ambos han expuesto una, una, una posición que diría que sin ser parte de la, del, eh, del Ministerio de Salud, asegurar lo que ustedes aseguran, tanto los padres como el maestro, es riesgoso. Porque en este fin de semana han muerto varias personas de COVID. El COVID está. Y aunque yo estoy de acuerdo con que la docencia debe iniciar, pero debe iniciar en el momento, digo yo, que así se garantice la salud de la gente porque la comparación de los colmadones, esos son los, de, los que están disfrutando, es un gozo. No van a la escuela, ni creo que hayan niños en colmadones bebiendo. En la escuela es otra cosa. Entonces, garantizar, como ustedes me lo garantizan, es la única vez que he escuchado una seguridad bio Vía Salud, semana. tan garante que nunca lo había escuchado, Dionisio y mi amigo eh, Allí. Mayí. A todo esto, yo vuelvo y le repito, me inscribo en que la realidad es la que le ha tomado la situación, no la ADP. Porque esto no, ni la ADP puede estar pensando que debe estar purseando con un tema tan delicado como es... Eh, educación. Entonces, Bien. ahí quiero llevar, eh, que, me, que me expliquen. Como no tenemos aún referente de inicio de clase, no se puede garantizar que no se vayan a contagiar. Mira, eh, es probable que, que sí hayan contagios. No podemos negar la realidad que, que estamos viviendo. Me refiero a colmadones y parques y eso, porque toda la familia interactúa. Si un padre de familia va a, a, al estadio, por poner un ejemplo, ese padre de familia se relaciona con personas y comparte con personas. Y como padre puede llevar el, el contagio a la casa. Entonces, dentro de las escuelas, los, desde el día 15, no están los estudiantes en las escuelas, ni los docentes y de ahí en adelante es que está el rebrote, de, esta, ahora de esta nueva cepa ahora te entiendo eh, Esa debe ser, yo creo la, eh, eh, es más acertada la, la posición de seguridad que no es en las escuelas que hay sino que se infecta pero eso no quita de que hay, hay eh, eh, contacto no y en la escuelas y, y, y en los cursos y, porque y si no va a uno a... contagiado va a contagiar a todos los estudiantes y ese estudiante eh, así socialmente a sus familias que precisamente tendríamos te un ausentismo estudiantil mira, que precisamente si un, si voy a aprovechar a la escuela. y me van a excusar producción y, y ustedes de de hacer una, una o expresar mi condolencia a la familia de Domingo Méndez que tengo entendido Domingo eh, un chofer de muchos años, tenía autobuses aquí en la y quien a sus hijos, a su esposa que ve el programa, nuestras condolencias. Esto fue el fin de semana, precisamente. De eh, COVID. Con una afección de COVID. Ya tenía cierta edad, pero <coughs> no era para. Si no se da el virus. Dionisio, cambiando un poquito de tema con relación allá a, a lo que tiene que ver con el coronavirus. Nosotros hemos hecho una denuncia pública acá. Usted es el director del distrito 0706, lo ha confirmado aquí en el programa. Y en ese distrito nosotros hemos detectado algunas personas que continúan en la nómina, cobrando, estando fuera del país. Eh, voy a ser más específico. Es el caso del de joven Álvaro eh, Durán eh, Bruno, el hijo de la directora regional, quien, de acuerdo a nuestras informaciones, se encuentra en los Estados Unidos con residencia y aparece en la nómina eh, de los últimos meses del ministerio. ¿Qué, cuál es, ¿Qué respuesta le da usted a eso? Bueno, mira, yo soy testigo de que la directora regional, María Guadalupe Bruno, con toda la humildad que a ella le caracteriza, fue la primera en poner a disposición del Ministerio de Educación eh, eh, el nombramiento de, de Albert como hace referencia. O sea, ella ha hecho lo que tiene que hacer como directora regional. Eh, eh, eh, ¿Desde cuándo él no está laborando en, en el sistema? Bueno, no sé específicamente el tiempo de que él se fue a residir a Estados Unidos. ustedes tienen esos datos, porque hay un ponche, ¿verdad? Sí, que... pero él no pertenece a mi distrito, él pertenecía al Distrito Educativo 0705. Correcto, al 05. Que... Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a invitar, ¿verdad? Al, al, yo, al, pues mira, eh, al director de, inicio, de ese distrito. Y porque para... aparece la nómina de, la, sí. de, de, de noviembre. Entonces, eh, sería importante sí, que alguien se Eso es responda importante para denuncia. ver si corregimos algunas debilidades que ha traído consigo siempre el sistema político nacional. Que en educación no puede ser el reflejo de eso, porque estamos hablando del, del sistema educativo nacional. Sí, pero mira, en, en el caso, por ejemplo, mío que me concierne, yo he tenido personas que también he detectado que han estado en nómina cobrando. Y, y no es y no han estado no laborando, y lo he reportado al Ministerio de Educación inmediatamente y todavía han, aparecen en nómina o sea que no es porque uno no, no haga lo que tiene que hacer como entonces hay gente que está dando su servicio porque esto es lo extraño, hay gente que está dando <coughs> su servicio un Juan de los Palotes le interesa que lo muevan de ese puesto y lo quitan inmediatamente, yo no lo entiendo Dionisio, pero es una cuestión es, es que las la nóminas son electrónicas, es una cuestión de un clip es una cuestión de una carta desvinculando a esa persona a través de recursos No, pero humanos. ¿cuánta gente no está desvinculada? Que yo sé que Domingo ha tenido que hablar por ellos porque han dado un resultado, ¿sí o no? ¿No te ha pasado? Sí, así es. Y he querido eh, personas que han llegado desvinculadas, tenerlo trabajando de nuevo, y de, de nuevo. nuevo y no pero otros que están dan, dando su servicio, se te lo han desvinculado y tú tienes que volverlo Bien, a... Pero ese es el sistema educativo dominicano ya. que tenemos y que en el cual estamos mejorando. Tengo algunas imágenes de apoyo Vamos quisiera que que pasaran. Decirles que en los centros educativos nosotros garantizamos, como dije ahorita, los materiales de bioseguridad. Garanti Vamos a ver. Garantizamos eh, la, el almuerzo, la merienda, eh, el protocolo que se cumple. Hemos estado en un proceso de desinfección de centros educativos. Tenemos eh, ya un alto nivel de, de centros que están desinfectados la con la ayuda con la ayuda de la defensa civil, hemos estado en ese, en ese proceso. Hemos estado dando mantenimiento correctivo a la, la gran mayoría de los centros educativos. De hecho... Bueno, dentro de mi pregunta que, han, que está pendiente, está la de que yo critiqué hace dos días que Fulcar ni el Ministerio de Educación ha podido darnos a nosotros una verdadera descripción de qué recibió y qué él ha estado haciendo, porque a la fecha aún quedan pendientes muchas reparaciones y muchas escuelas que no tienen ni un sanitario para los estudiantes. ¿Y qué está pasando con el 4%? Sí, mira, Francia, eh, motivo de todos los escollos que dejó la pasada gestión, uh -huh. eh, había un nudo legal que a través del Ministerio de Educación tenían que esclarecerlo. Me refiero al caso de todos los ingenieros que tenían obras asignadas y que esas obras no fueron concluidas y que había que esclarecer si se le debía a ese ingeniero o no y el presupuesto que tenía esa obra asignada, si se ejecutó o no. Eh, con este nuevo presupuesto de este año, el Ministerio de Educación va a agilizar y ya están siendo convocados los ingenieros para el proceso de licitación y el pago a los ingenieros que estaban asignados ya para la terminación de los centros que estaban en construcción. Pero hemos estado trabajando en el mantenimiento correctivo. Aquí tenemos el caso ya de centros que están bellísimos que se le ha hecho mantenimiento correctivo, por ejemplo, La, la Bestia, eh, De Tabalero Arriba. Eh, Armando Antonio García Jiménez, otro centro terminado también, bien remozado. Se está trabajando en la Escuela Félix Ramón, en la Francisco Rodríguez Cona ya está terminado, la Porfirio Jerez, el Centro Ricardo Molina está terminado. Eh, eh, dele para atrás, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Dice ahí que el 85% de los centros han sido desinfectados, eh, y los faltantes están en proceso. ¿Eso es real? Sí, sí. La defensa civil está centro por centro todos los días, 5, 10, 15, 20 centros desinfectándolo. Nosotros le compramos el producto que ellos eh, necesitan y ellos van a los centros y están haciendo ese servicio. Ok. Pero este es el distrito 0706. 07-06. 06. 06, sí. En fin, tenemos eh, una gran parte ya de los centros que se le está dando mantenimiento correctivo… Y, tuvimos y la... tiene pendiente algunos que no tengan de lo que son tu responsabilidad, que no tengan eh, eh, sanitario, es decir, que no tengan los baños. Bien, nosotros tuvimos un centro que tenía unos baños en condiciones precarias, que no inició el año escolar en el momento que se hizo el llamado. Ya esos baños están terminados, remozados y, y el centro educativo también ya está siendo intervenido con pintura y correcciones de filtraciones o sea nosotros estamos trabajando día por día para que todos los centros estén en óptimas condiciones bueno eso, eso me da me satisface el escucharlo y que tú vengas a dar la cara ver, que muchas veces lo hacemos interactuando por el vía telefónica sí. por, o, o por el mismo whatsapp sí. eh, y que nosotros nos ha preocupado y por eso te digo que admito que hace unos días He hecho unas críticas duras porque el sistema educativo está en manos, diría yo, de un grupo económico que es el que disfruta del 4%. En cambio, no estaba llegando ni siquiera los fondos que debe ir uh -huh. para la descentralización. Están llegando los fondos descentralizados. Qué bueno que toca ese tema porque para allá iba. Ah, bien. Por primera vez en la historia se cubren los 12 meses del año con los fondos descentralizados en los centros educativos. Es decir, ¿desde cuándo tú estás como director? Desde eh, octubre del, del año pasado. O sea, ya cumplimos un año en octubre. ¿Y has recibido mes octubre. por mes en todos, todo tu distrito? Todos los meses del año 2021 fueron cubiertos con los fondos descentralizados algo que en la pasada gestión solo llegaban tres y cuatro meses sí. partida y el resto se perdía es decir que ahora está llegando eh, porque eso es trimestral que llega trimestral cada tres meses está llegando el dinero correspondiente a, a cada los tres escuela. meses sí exactamente cumpliéndose ¿no? el año cumpliéndose el año de los tres de los tres trimestres de los tres trimestres sí así, así mismo es en o su sea, distrito lo, lo, no de los eh, cuatro no. trimestres a, a, nivel, eh, a, a, nivel, a nivel a nivel nacional a nivel general. por lo que los centros educativos tienen recursos que ya no hay que estarle pidiendo papel de baño a, a los padres para que lo lleven al centro, ni hojas, ni, ni materiales de Bueno, por eso es bueno saberlo. Pues, o sea, era importante que tú vinieras. Con, con los fondos se está haciendo en muchas cosas. Los, los directores están ejecutando y haciendo también reparaciones menores que con esos fondos se le permiten. O sea, Muy no bien. hay que esperar a que haya un deterioro total para corregir una no, fiesta. Evidentemente que no, sé si que pintar algo pintarlo. Porque los fondos tienen, los centros tienen fondos. Correcto. Bueno, bueno yo creo gracias, que esta entrevista inicio. debe de replicarla el ministerio para su bien, porque hay cosas que tú has aclarado y que está llegando, y que ciertamente le voy a quitar de mi crítica la parte del fondo descentralizado, si es como me lo has dicho y no lo ha asegurado. Y las reparaciones en cuanto a tu distrito. No sabemos entonces cuántos distritos cuánto distrito operan acá para que la gente no, sepa. A, aquí en San Francisco de Macorís 2, el 0705 uh -huh. y el 0706. ¿Quién es el, del, ¿Quién es el director del 05? El 05, la, la licenciada Berenice Castellano. Ah, Berenice. Pues esperamos tener a, Benel, a, para ver sí, vamos a, cómo, a Berenice para ver cómo anda toda, entonces su distrito. Una preguntita. Y en la región. Eh, la regional tiene siete distritos. siete distritos. Tres pertenecen a la provincia de Hermanas Mirabal y cinco a la provincia de Duarte. Ah, bueno, pues entonces serían ocho. Siete, eh, no, si, son siete. siete. Ah, cuatro, sí. cuatro a la provincia de Duarte y tres okay. a las Hermanas Mirabal. Entonces, ¿tú te querías decir algo al final? Sí, finalmente. Amigos el... de la escuela. Vamos a ver, entonces. Padre, escuela, padre puede con, corroborar con lo que tiene que ver con la escuela que, o el, el distrito. ¿Esto que ha dicho el director? Sí, nosotros trabajamos eh, conjuntamente, eh, le damos un apoyo como es la SACMAE, eh, la versión de padre, madre y Amigos de la Escuela, y realmente nosotros verificamos y supervisamos eh, que las escuelas estén en condiciones realmente, porque nuestro interés principal es el bienestar de nuestros estudiantes, de nuestros hijos e hijas, y finalmente hacerle un llamado a los padres y madres de que realmente eh, envíen, eh, lleven a sus niños a la escuela, eh, que apoyen la escuela, porque la educación realmente es la esencia de, de cualquier nación. O sea, sí. que, que le damos seguridad en el sentido de, de sus hijos en la escuela. Dionisio, dos cosas. Una es, actualmente, en definitiva, no se está impartiendo docencia. Bueno, nosotros ayer tuvimos el centro Pedro Francisco Bono, que queda dentro del campo universitario de la UNE, sí. que sí está impartiendo docencia de manera virtual. Esperamos y hacemos llamado a la sensatez de la ADP y a los padres que envíen sus hijos a las escuelas porque es la única manera de desarrollo de un país. Eh, esperamos que se siga manifestando como se está haciendo hasta ahora en todos los medios, los padres, la sociedad, muchos comunicadores, haciendo un llamado a la docencia. Eh, nosotros no tenemos nada en contra de la ADP, incluso no, no. en la pasada gestión de Sisto. ¿Y usted y, no pertenece a y... la como profesor. Bueno, como profesor era parte del, del gremio de la ADP, okay. ya en mi función de director del claro. distrito dejo de serlo. Ah, pero yeah. pero sí eh, <risa> tenemos una buena amistad tanto Sisto como Robert y Sisto decía en uno de sus eslogan de la ADP que sin sobrepasamiento, creo que en estos momentos eh, se está haciendo un sobrepasamiento en un llamado hasta el 31 de enero. Donde se está sí. perdiendo el tiempo. Creo que es un poquito extrema el hecho de, de irse a una, a una fecha tan lejana sin darle seguimiento a, a, a, al día a día. Sí, así es. así es Hacemos llamado a que vayan eh, integrándose. Nosotros estamos tenemos maestros que son nombrados temporalmente, que están en los centros y están esperando a los estudiantes que vayan para darle su docencia. Ah, ya escuchar Qué sí. bueno que haya habido esta aclaración. Te, te auguro éxito Dionisio y a Mayí para que sigan el proceso y esperamos que una vez y por todas la educación no sea el gran negocio de un grupo que es la que mantiene estos pugilatos y que sea eso lo que tú has dado aquí con las imágenes y tu opinión y la refrenda de Mayí como testigo de lo que has expuesto aquí. Esperamos que otros directores puedan venir a exponer para ver si ya desmitificamos lo que tenemos como realidad tradicional de la educación, sobre todo en nuestra región. ¿Verdad? Sí, es lo que sí. aspiramos. Muchas gracias.